Bueno, pues empezamos presentando a Manu. Manuel, Martín. ¿le tenemos por aquí? Manuel, Manu, ¿le tenemos? ¿Te tenemos por aquí, Manu? Aquí estoy. Muy buenas, aquí. Bueno, Manu. ¡Buenos, Manu. buenos días. Creíamos que te perdíamos. <risa> Siento muerte. Desde Houston, <risa> desde Houston han solucionado el problema. Houston, Houston. <risa> bueno, pues vamos a presentar. Tengo el privilegio de presentar a Manu Martín, ingeniero de software en ING. Eh, es ingeniero informático por la Universidad Pontífica de Salamanca. Tiene alrededor de 20 años de experiencia como ingeniero de, eh, ingeniero de informático. En lo que has pasado por grandes empresas y actualmente eres ingeniero de software en ING, como todo un referente. Dentro del mundo de la informática... Manu es un auténtico experto a lo que Javascript y sus mil variantes se refiere. Angular, Vue, Web Components. Y bueno, para empezar, yo quería hacerte unas preguntas, Manu. Javascript, el incombustible lenguaje que ha fabricado y sigue siendo la base de todo lo que hoy en día es la web. Eso sí, sin quitar méritos al todopoderoso PHP, ¿vale? <risa> <risa> Buen PHP, sí, señor. Eh, ¿Le queda mucha vida a Javascript? ¿Y crees que no de JS JavaScript conquistará el backend a los grandes como Python, Java o .NET? Bueno, a ver, a la primera pregunta le queda mucha vida. ¿Vale? JavaScript es un lenguaje además que está evolucionando muchísimo últimamente y yo creo que nos va a dar grandes satisfacciones en el futuro también. La segunda pregunta, eh, ahí me pones un aprieto. Diga lo que conteste, lo que conteste, <risa> se me van a echar encima. Bueno, tú andas a la piscina, da igual. Que... Pero bueno, yo, yo creo que, que, que JavaScript, al final, en, y con Node en el backend, y ya veremos a ver deno con, con TypeScript. Eso, pero bueno, yo creo que cada, cada lenguaje tiene, tiene su, sus casos de uso en los cuales se pueden utilizar, tanto como desbancar a grandes lenguajes como Java net o Python eh, yo te diría que posiblemente no que compartirán entre todos mm, el backend pero pero bueno ya veremos tampoco te puedo decir que que, que no directamente o que sí porque mm. esto cambia de un día para otro y Totalmente. sacan algo nuevo <risas> ah, o sea que, pero vamos es que es muy difícil es muy difícil eh, desbancar estos lenguajes también, que son, son grandes lenguajes. Uh -huh. Bueno, aprovechando que sacas el tema, eh, siempre hay una guerra con los defensores de Angular, de Vue, de React, eh, de todos los frameworks o librerías basadas en Javascript que existen, eh, ¿cuál es tu preferido? ¿O cuál es el primero que te viene a la cabeza eh, cuando te proponen crear una web? Bueno, cuando me proponen crear una web, HTML. Luego, <risa> y jQuery, ¿no? jQuery HTML Luego, luego si ya le, es verdad que si queremos eh, añadir dinamismo a la web o queremos hacer una single page application eh, a mí me gusta mucho trabajar con web components por eso también la charla esta eh, Luego también es verdad que nos, me, me apoyo mucho con Delete Element, ¿vale? Simplemente por, porque es una librería que hace la vida más fácil el desarrollador a la hora de de desarrollar los web components y, bueno, pues sí, pensaría en esto, seguramente. Pero ya, también por la experiencia que, que, que estoy teniendo, entonces ya me siento más cómodo utilizando este tipo de librerías, ¿no? No digo, no digo que, que los frameworks estén mal, de hecho los web components se pueden utilizar con los frameworks, entonces yo creo que es mejor la convivencia de todos. Muy bien, Manuel. Oye, y aparte de, de, de Javascript, que hay más mundo por ahí, Sabemos que tienes una pasión con la informática que va mucho más allá del tema laboral y que participas activamente en proyectos open source. Vamos, no solo participas, sino que algunos hasta estás dentro del, de la organización del propio proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué supone para ti que yo vaya a mi proyecto y ejecute un NPM Init Open WS? W5. W5. W5. W5. <risa> <risa> ¿Eh? Perdón, no estoy aquí en la consola Me hubiese petado un error, me hubiese dicho que no claro, Y todo de lo hubiese corregido de correcto. Era para ver si estabas atento Bueno, al final Yo creo que cualquiera que participa en un proyecto open source cuando ve que la gente lo utiliza Pues es una gran satisfacción ¿no? eh, Tengo la suerte de poder colaborar En, en, en OpenVC y, y actualmente también En, en Modern Web y, y la verdad es que es una experiencia muy buena Yo se la recomiendo a todo el mundo que si quiere Y si tiene tiempo, porque es verdad que también te quita mucho tiempo, pues que, que intente colaborar en proyectos open source y, y aportar también a la comunidad, porque es súper enriquecedor. Precisamente nosotros dentro de la comunidad de GDG, que es GDG para el que no lo conozca, o sea la primera vez que lo escucha, somos comunidades que estamos en todo el mundo. Aquí en España somos muchísimas comunidades, no sé si ya estamos en torno a las 50. Eh, tenemos un compañero que es Abdon, Abdon Rodríguez, que trabaja en el equipo de IBM Research, que precisamente en tu comunidad, en la de OpenWC, eh, suele postear y meter cómics y demás. No sé si alguna vez habéis coincidido, le has hecho un code review. <risa> Directamente no he hecho un code, un, ningún code review, pero le conozco porque además actualmente le sigo en Twitter, eh, es bastante es muy activo correcto, sí. y, y es verdad que, que además está siempre muy al tanto de lo que, de lo que estamos eh, posteando en, en OpenWC y, y en Web. Bueno, como no podía ser de otra manera... Eh, bueno. Buenos días Manuel, soy, soy Esgueva. Hemos estado indagando un poquillo eh, acerca de, de ti y vamos a dar también un poquillo de salseo. Eh, de, de, ¿no? Te hemos starqueado y, y nos ha dicho un pajarito que, que en, tu, en tu desktop eh, no, no puede faltar un, un buen teclado mecánico y tu alfombrilla XXL negra. Eso es cierto. <risa> ¿eh? Eso es cierto, eso es cierto. Tengo, tengo varios teclados mecánicos. Eh, el teclado del Mac no me acaba de convencer, así que me, me gustan más. Las teclas de. Soy, soy de la vieja escuela, como habéis dicho, 20 años ya llevo en esto. Y a mí me gustan los teclados de toda la vida, de, el clic, clic, clic. Y puedes golpear, eh, ahí, ¿no? ¿Eres tan Sibarita de los que elige eh, la, la tecla, el sonido, la, la sensibilidad? O, o directamente compras un in industrial y, y delegas en ese ámbito. O te gusta hasta ese punto, ¿no? De, de ser purista y decir, voy a coger esta tecla con este desgaste, con este muelle, tal. A ver, a mí, yo, yo empecé con un IBM, era un, un PS1. ¿no? Y, y ese recu es el, re el recuerdo que tengo del teclado cuando pulsaba las teclas, eh, no consigo tenerlo porque es verdad que eran, eran teclas de, era lo que se llama ch el cherry, el, el blue, y hace mucho ruido y al final los teclados que, co que al final tengo son los clear, que son un poquito más silenciosos porque mis compañeros si no me cogerían el teclado y me la en la cabeza, tal. pero bueno, la verdad que esa sensación de la tecla cuando el clic, clic, clic, sí que a veces se echa de menos. Hablando un poquito de tus compañeros, también nos han comentado de que, de que eres un killer con los request que, que, no que no hay ninguno que baje de 20 comentarios. <risa> y bueno, comentar a bueno, nuestro... Bueno, no, no, sí, sí, no te quería cortar. No, no, yo, eh, tengo, tengo, tengo la mala fama así. Eh, <risa> pero, pero bueno. Nada, no, te no, pongas, no, te, no te pongas colorado, no pasa nada. En las mejores familias. En las mejores familias también comentaba nuestro público de que si tenéis la suerte de aplicar para trabajar con él en algún, en, en algún puesto de trabajo eh, ir preparados muy bien la entrevista porque debe ser no. bastante, bastante duro no no no soy nada, para nada soy duro, no soy nada duro. Pero está bien está bien que lo, está bien que lo me, intereso, me intereso mucho por lo que por lo que me cuentan y, y me gusta al final eh, indagar un poco en, pues, en lo que me está contando porque presto atención y creo que al final, eh, además, no es que yo le haga una, una entrevista de trabajo, sino que él también me la tiene que me la está haciendo a mí. Correcto. Entonces, quiero que vea que realmente nos interesamos por, por la gente que, que se presenta a las entrevistas de trabajo. Y cuán importante, ¿no? Desde que las empresas también no solo eh, te pregunten acerca de, de tus skills y demás, sino que tú tengas ese feedback directo de la empresa y que veas que hay eh, un cierto interés también por ti. Eso tí. es. Eso es, sí, es, es, es muy importante. Yo Es una de las cosas que, que más he valorado siempre que he tenido que hacer entrevistas de trabajo. Correcto. A mí me gustan esas entrevistas en las que te ponen, por ejemplo, la oferta laboral con, con el dinero que, que están dispuestos a, a poner sobre la mesa. Porque, en cierto modo, también ¿no? de, da cierto valor. Eso de ir a una entrevista, de no saber muy bien con cuánto dinero aplican. Cuánto, la típica pregunta de cuánto dinero estás dispuesto a cobrar ya es como en plan de, bueno, a ver, ya... <risa> Bueno, pues sin más dilación, eh, doy la vara al maestro de Web Components y, oye, NPM run dev a tope. <risa> ¡Suerte! Muy bien. Manu! <risa> ¡Nos vemos las preguntas! Muchas gracias. Voy a ver si... Eh, Decidme cuando veis la, la presentación. Vale, ya vale. estás ya compartiendo. La perfecto. tenemos. Listo, perfecto. Todo bien. tuyo. Suerte. Muy bien. Bueno, pues ya, bueno, la primera slide de la presentación ya me han presentado. Así que ahí tenéis únicamente mi usuario de Twitter por si queréis seguirme. Y, y empezamos con, con los web components en la empresa. Bueno, pues lo primero que, lo que quería hablar era qué se necesita en una empresa. ¿no? Quitando ya los web components. Al final en la empresa, cuando creamos un, un producto, lo que queremos es poder reutilizarlo para que si tenemos que, que hacer lo mismo en otro sitio, no tener que reinventar la rueda una y otra vez. ¿vale? Entonces, muchas, muchas eh, vamos a crear componentes, ¿vale? y estos componentes que se van a reutilizar, pues al final tienen que tener ciertas características. Eh, tienen que ser, bueno, lógicamente, de muy alta calidad, porque va, van a influir en numerosos proyectos. ¿vale? Entonces, el, medimos mucho el rendimiento que tiene el componente, que sean muy pequeños, el peso, a la hora de descargarlo en, en el navegador, que sean accesibles. Es muy importante la accesibilidad. En, en ING, además, ponemos un foco, foco especialmente en, en la accesibilidad para que clientes que no tienen la suerte de, de poder acceder, como ha como de la gente, pues puedan acceder a nuestra web eh, correctamente. ¿vale? Eh, que, que los componentes sean eh, flexibles, que el diseño, el diseño además, no solamente eh, que sea un diseño bonito, sino que el diseño del API, ¿vale? El componente pues, sea el adecuado. Cómo interactúan los, el resto de los componentes con, con el componente. Y que la experiencia del usuario sea muy buena, ¿vale? También es importante que los componentes tengan una misma imagen de marca ¿vale? y que no tengamos aplicaciones dentro de IMG, unas que tengan una imagen completamente diferente a, a otras. Entonces, eh, tenemos que poder reutilizar, eh, la, tener la posibilidad de luego personalizar esos componentes para casos conc eh, concretos. El componente, los componentes van a evolucionar, como cualquier aplicación o cualquier software, van a evolucionar a lo largo del tiempo, por lo cual estos componentes vamos a necesitamos poder utilizar diferentes versiones de los mismos. ¿no? Y luego que la gente quiera utilizarlos. Es importante fomentar, que los componentes se reutilicen y compartir, eh, eh, compartirlos para que, pues lo he dicho, lo que he dicho antes, no se, no se reinvente la rueda una y otra vez. ¿no? Entonces, por esto, por los Web Components, ¿por qué son ideales? Bueno, para nosotros los Web Components son ideales porque al final están proporcionando una solución que es estándar a problemas como la reutilización, la interoperabilidad y el encapsulamiento, ¿vale? que es bastante importante. Entonces, una vez que tenemos estos Web Component, ¿cómo vamos a hacer nosotros en, en la empresa? ¿Cómo hacemos para crear nuestras aplicaciones? Nosotros las tenemos, eh, eh, creamos las aplicaciones en una, utilizando una arquitectura de varias capas. Entonces, tenemos una primera capa en la que los componentes son muy, muy, muy sencillos. ¿Vale? Este, pues, tenemos ejemplos como pueden ser botones, o inputs. ¿vale? Esta primera capa, eh, además, la tenemos dividida en dos partes diferentes. La primera parte eh, son unos, es una librería que, además, ING la ha hecho Open Source, que es Lion, y se centra exclusivamente en la funcionalidad de los componentes. Aquí es donde nos centramos, pues, que los componentes tengan el rendimiento adecuado, que sean flexibles, sean accesibles, también incluimos elementos de, que normalmente te proporcionan frameworks. En este caso, estos componentes básicos nos los dan, como son validaciones de formularios, eh, la interna, internacionalización ¿vale? para poder tener componentes en diferentes idiomas, diferentes tipos de moneda, etc. Como veis, estos, estos componentes son de, de marca blanca, no tienen, no tienen estilos, pero son, nos permiten luego extenderlos y aplicar los estilos de, de ING. Y esto es la, la, la característica que tienen estos componentes es que eh, nosotros, los ingenieros, no los utilizamos directamente en nuestras aplicaciones. ¿vale? Únicamente, pues como aquí, para corregir fallos y, o agregar componentes nuevos, es el único momento en el cual interactuamos con esta librería. Sino nosotros utilizamos otra librería que tenemos por encima. ¿vale? Eh, esta librería que tenemos por encima es la que denominamos ING Web. ¿Y qué es lo que hace? Pues extiende los componentes básicos, la funcionalidad y ya aplica pues las guidelines que ING tiene a, a nivel global. Entonces, esto es lo que nos da la imagen de, de marca ¿vale? de, de ING. Cuando os conectáis a la web de ING, los formularios, etcétera, utilizan este tipo de, de, este tipo de, de imagen, de diseño. Estos aportan ciertas restricciones también sobre los anteriores, sobre el Ion, y también tienen ciertos añadidos que no, que no podemos añadir en Lion, ¿vale? Porque son propios de ING. Esta librería sí que no es, no es open source, ¿vale? También esto lo enlaza además con lo que comentaba Nina en, en la charla anterior. Tienen un tono de voz diferente al Ion. La forma con la que nos comunicamos a los clientes en estos componentes es ligeramente diferente a, los, a la forma en la que... Eh, se comunican, por ejemplo, validaciones, etcétera, en, en Lion. ¿Vale? Y estos son los componentes que nosotros utilizamos para construir nuestras aplicaciones. ¿Vale? Como no puedo enseñar eh, código de estos componentes, porque esto es interno ING, ¿vale? Lo que sí que eh, os he preparado es un pequeño ejemplo de una, de una aplicación. ¿vale? Y en este caso, esto, como os voy a enseñar, esto es un, un pequeño storybook en el que tenemos unos componentes que extienden Lion y les están aplicando cierto estilo. ¿vale? Aquí podemos ver ciertas validaciones, no funcionan, que no son ya botones eh, tan feos como los que como los que tenemos en Lion, ¿vale? porque al final no tienen no tienen un diseño visual. Vale. Entonces, esta, esta librería, ChivoWC, es la que voy a utilizar luego en un ejemplo, en la aplicación de ejemplo que he preparado aquí, ¿vale? que tiene tres funcionalidades muy básicas: ¿vale? cambiar el idioma, nos permite buscar Pokémons, ¿vale? luego podemos entrar en el Pokémon y ver el detalle del Pokémon. ¿vale? No, es muy básica, pero para ilustrar cómo creamos las aplicaciones eh, es suficiente. Entonces, ya tenemos este, este bloque eh, que es eh, de componentes básicos, ¿vale? Que como hemos dicho, pues botones, inputs, selects, son elementos muy básicos. Sobre estos componentes, a veces que, queremos crear componentes un poquito más complejos, ¿vale? Aunque todavía estos componentes no van a estar asociados a ningún tipo de funcionalidad de negocio que aporte valor, valor al usuario, ¿vale? Entonces, estos componentes, que los denominamos componentes compuestos, un, el nombre es original, como veis, eh, lo que hacen es alumbran diferentes componentes pequeñitos para tener una, un componente un poquito más complejo. Aquí podemos ver este, que sería la tarjeta en la cual estoy mostrando, pues o al final no deja de ser una imagen y un texto. vale esto sería un componente compuesto, no tiene una funcionalidad de negocio concreta, no es una funcionalidad completa, no, es, no está asociado porque ya que esto lo podríamos utilizar para presentar otro tipo de imágenes y otro tipo de textos diferentes. Se podría reutilizar por diferentes funcionalidades. Una vez que tenemos estos componentes, tenemos, ya podemos crear nuestras funcionalidades. Las funcionalidades son las que ya proporcionan un valor al usuario. Implementan funcionalidad de negocio. ¿Vale? Si volvemos al ejemplo del Pokémon, pues será pues esto, la búsqueda, el detalle o el cambio de idioma. Que son cosas que ya le están aportando valor al usuario. Una vez que tenemos estas funcionalidades, además, eh, intentamos que, que también se puedan reutilizar dentro de ING. Es decir, son funcionalidades, son autocontenidas por sí solas, al final no deja de ser un web component. Si desarrollamos una funcionalidad de hipotecas, eh, una, el, el detalle de una cuenta bancaria eh, o hacer una transferencia, la desarrollamos en España, a lo mejor en Holanda, ven esa funcionalidad, les interesa, y entonces cogen en el componente y lo, y lo, y lo pueden utilizar. ¿vale? Haciendo ciertas extensiones, lo pueden utilizar. Eso. Al final, lo que se trata es de llegar a reutilizar lo máximo posible. Y luego tenemos la aplicación. La aplicación es la carcasa que, que engloba diferentes, eh, diferentes funcionalidades. Una aplicación no tiene por qué ser web. Podríamos tener aplicaciones nativas. ¿vale? IOS, Android, de escritorio, incluso en la televisión. Al final, es la carcasa que envuelve a las funcionalidades y les da cierto contexto. ¿Vale? En algunas situaciones necesitaremos una capa de integración. Esto, hay funcionalidades que necesitan a lo mejor ciertos datos de la aplicación, entonces esta capa de integración lo que, hace, lo que hará es pasarle esos datos a través de propiedades o atributos al componente, y si el componente le tiene que notificar algo a la aplicación, lo hará a través de eventos. Aquí, bueno, esto es un componente hecho en lead element. En este caso es la tarjeta que habíamos visto. Esta tarjetita. ¿Vale? En el que la template ¿vale? es un botón y tiene su imagen. Y el texto. Si vamos a, las funcional a la funcionalidad, ¿vale? esto sería, es otro componente que es la funcionalidad. Este componente, en cuando, cuando el usuario clica sobre una de las tarjetas, bueno, aquí vemos cómo bueno, pinta las tarjetas, ¿vale? que ya hemos visto antes, cuando el usuario clica sobre las tarjetas, lo que va a hacer es lanzar un evento para que haga la navegación. Bueno, para el evento ¿vale? de que se ha seleccionado el Pokémon. Y a ver que voy a... Aquí tenemos el componente. Este sería el de integración. ¿Vale? Que lo que hace es que cuando sea cuando se ha recogido el evento de que se ha seleccionado el Pokémon, lo que hace es lanzar ya otro evento de navegación. Este evento de navegación se recoge, se recoge por la aplicación y hace el enrutado a la nueva funcionalidad. que eso al final es simplemente esto. Vale, en este caso son opcionales. La funcional, esta funcionalidad aquí del cambio de idioma, esa funcionalidad del cambio de idioma, sin embargo, la utilizamos directamente sin necesidad de utilizar un elemento, un componente de integración. ¿Vale? Luego, ¿qué herramienta... Todo, bueno, todo esto os eh, voy a pasar el repositorio y podéis luego jugar con el código y, y verlo. ¿vale? Eh, ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, las herramientas que utilizamos al final son herramientas estándar. Sí que utilizamos... Eh, herramientas que nos proporciona el proyecto de OpenVC, eh, Open Web Components, eh, ya que nos permiten ciertas configuraciones ya mm, definidas para poder para, eh, chequear Slim, Prettier, eh, los test unitarios eh, que los corremos con Karma, eh, todos estos elementos que, que al final mm, cada vez que, que levantamos, que creamos un proyecto tenemos que estar configurando, bueno, pues OpenVC. Con, ejecutando el comando ese que comentabais, el npb te va a hacer un scaffolding para automáticamente dejarte ya preparado un proyecto bien para crear una aplicación o para crear un, un web component por separado. ¿vale? Y te deja el proyecto preparado ya para, para empezar a trabajar con él. ¿vale? Aquí lo único de todas estas herramientas, pues yo creo que la, las únicas que merecía la pena comentar es la de WC y luego el storybook. El storybook nos da mucha función, mucha... Versatilidad es muy, es muy interesante porque nosotros lo utilizamos, ya que cada vez que queremos mergear código, eh, generamos un storybook con el cambio y podemos eh, no solamente hacer la, la review del, del código en la, en la Merry code, sino que podemos evaluar el código, cómo se comporta en real antes de hacer el, el merge. Y bueno, pues el, el, aquí hablo del de problema de la colisión de nombres. Una vez que empezamos a trabajar con las aplicaciones y empezamos a escalar los equipos, y pues con los web components podemos tener un problema, que es justo el, la colisión de nombres. Para el que no sepa lo que es, ¿no? voy, a, voy a enseñaros de, de manera visual exactamente cuál es el problema. Voy a abrir una consola de Java. No se dejado script, perdón. Y voy a definir eh, en el registro de, de custom elements. Tengo aquí, es pues este. Lo que voy a hacer definir es un, un nuevo componente muy Es súper básico. Voy a extender simplemente de, de html element. Y lo voy a definir que, que, que lo voy a asociar a my, al tag, mytag. Lo creo. Y lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a añadir al body. Este componente lo hemos añadido al body, aparece por aquí. Pero si buscamos además, si lo vemos en el, en el body, lo podemos ver aquí. Al final, aquí está el componente. Todo esto perfect, funciona perfectamente. Ahora bien, ¿qué pasa si... Este, si queremos definir otro componente más con el mismo tag. El registro de Custom Elements no nos va a permitir registrar dos veces el mismo tag. No vamos a poder tener dos componentes diferentes con el mismo tag en nuestro, en nuestro código. ¿Por qué esto es un problema? Porque si nosotros tenemos un equipo que está trabajando con nuestra librería de componentes, y tiene un componente que es la versión 1, Podemos tener otro equipo que también utiliza la misma versión, ¿eh? no tenemos ningún problema. Ahora bien, en el momento que un tercer equipo está utilizando una versión nueva del componente, como se utilizan en funcionalidades diferentes, vamos a tener un problema en tiempo de ejecución. El problema además es que no lo detectamos en tiempo de compilación de la aplicación, cuando hacemos el build. En tiempo de ejecución al usuario le va a fallar. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues nosotros estamos utilizando Scope de Elements, que nos, nos, nos proporciona también, es una utilidad que nos proporciona OpenVC. Esco, con, en Scope de Elements, en Scope de Elements, cuando queremos utilizar eh, un componente, en lugar nuestros componentes, en vez de autorregistrarse, voy a, voy a abrir un componente de, de aquí de la de las funcionalidades, más que nada por, porque tengáis un, un ejemplo mal, más gráfico. El, el propio componente hace el export de sí mismo, pero, pero no se está definiendo. No tenemos el define del componente en, en, en ningún sitio, en, la, en el propio fichero del componente. Lo que tenemos es un fichero separado con el side effect que hace el registro del componente. Entonces, cuando alguien quiere utilizar este componente, en vez de llamar a este, a este fichero, que lo que haría es definir el componente dentro del registro, lo que hacemos es importamos el mixing de Scoped elements que viene de OpenVC, lo aplicamos sobre nuestro, nuestra clase, nuestro componente, y aquí definimos qué tags queremos utilizar con los componentes dentro de nuestro, ¿vale? Dentro de las templates de este. Entonces, cuando utilicemos ChiButton, se va a utilizar este componente aquí. Un chi-input, este otro, y aquí está. Entonces, ya, esos tags los podemos utilizar de manera normal dentro de nuestros templates. Y esto, en tiempo de ejecución, nos va a meter identificadores únicos dentro de nuestro código en el DOM, ¿vale? para que no tengamos esa colisión de nombres que hace que nuestra aplicación no, no funcione. Esto nos permite que los equipos, cada vez que saquemos una nueva versión que tenga cambios que no son compatibles son con, con versiones anteriores, pues que los equipos no tengan que sincronizarse entre todos ellos para utilizar siempre la misma versión de componentes. Entonces, de manera podemos ir avanzando y que los equipos vayan migrando a las últimas versiones de manera paulatina, lo que nos da mucha flexibilidad. Afortunadamente, hay una, hay una propuesta ya de un estándar ¿vale? para tener eh, registros dentro de los propio, del propio sound de los Web Components, con lo cual en algún momento pues estos, estos scope dlms de dejarán de tener sentido y directamente podremos utilizar ya el estándar Ahí también eh, se está trabajando también en un polifil. aquí pongo la URL por pues, si queréis ver cómo funciona y, y en principio pues nada más, os tengo aquí el, los enlaces a los repositorios de código también darle las gracias a Marcos que me ha ayudado con la creación de estos ejemplos para que podáis tener un ejemplo, aunque no puedo enseñar código de ING, hemos creado este, estos repositorios para que podáis tener un ejemplo de código, podáis navegar en él y, y además admitimos, me request, también si queréis ampliar la funcionalidad de la aplicación esta de Pokémon. Y bueno, pues, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias también a Mocía por... Déjame participar y, y aquí tenemos la, os pongo la URL por si alguno se anima y quiere trabajar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Manu, efectivamente si, si está en ING, están buscando talento, siempre eh, bueno tenéis la oportunidad como dice Manu ahí de, de trabajar dentro de una gran compañía, un gran banco y, y, y bueno... Muchas gracias por la ponencia, Manu, ha sido muy interesante. Y queremos pasar a la parte de las preguntas. Pues sí, Manu, lo, ¿Sí? Nos, nos ha encantado, la verdad, la ponencia. Mi um, enhorabuena por lo que nos ha ido contando. Y además, claro, es que la parte de, de JS siempre es un poco tema aquí controvertido en redes. Y de hecho ha habido unas, unas cuantas preguntillas. Sobre todo quería hacerte dos que nos han llamado un poquito más... Eh, la atención. Eh, por un lado, no. nos comentan que cuando quieres especializar un, un componente genérico, eh, por ejemplo, en el uso de Clayo, no, no, no, vamos, en cualquier uso de, de web components, es qué es mejor. ¿Qué, ¿Qué crees que es mejor? Utilizar herencia o encapsulación? Herencia o encapsulación. Bueno, depende un poco del componente, yo creo. En la, en la mayoría de los casos, eh, ING Web lo que hace es herencia sobre los de LION. ¿vale? En otras situaciones, eh, eh, te, puede interesar, más, eh, te puede interesar hacer encapsulación. De hecho, hay, hay algunos de los elementos de LION que encapsulan otros componentes. Yo creo que depende del caso de uso. No se puede dar una respuesta a decir, hazlo siempre de esta forma o hazlo de esta otra. ¿Vale? Yo creo que depende un poquito del caso de uso. Vale, perfecto. Otra, mira, otra preguntilla que no, nos hacía aquí Iván. Nos comentas que si tienes algún tipo de criterio para valorar a la hora de si refactorizar o dividir en otros componentes más pequeños. Es más, de hecho, si nos podrías incluso eh, dar algún tipo de guía de Solid o, o Clean Code o, vamos, de, de sobre Web Components que puedas recomendarnos. A ver... Eh... Yo lo que hago normalmente, a ver, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Digo, sí. Vale, vale, pues. Voy al código. Eh, a ver, normalmente lo que, sol, lo que suelo hacer, yo creo que es una práctica común. No solamente la hago yo, la hacen bastantes compañeros en, en ING. Cuando creas componentes, eh, lo, lo primero que tienes que ver es ese componente es reutilizable fuera de la funcionalidad que, que estoy implementando. Lo van, ¿Se va a poder aprovechar por otros equipos? En ese, si, la, si la respuesta es sí, entonces lo, lo sacamos fuera. ¿vale? Lo sacamos fuera de la funcionalidad. En este caso, estos son componentes. A ver si tengo aquí, en esta funcionalidad, ¿vale? Ves que tengo, esto es una funcionalidad, la lista de Pokémon. Y tengo la Pokémon Card. Ahora mismo, yo no la voy a utilizar en otros componentes. ¿vale? La tengo ahí, la tengo dentro. Si veo que surge la necesidad de que, otras funcionalidades eh, pueden utilizarlo, entonces lo sacaría fuera y tendría su propio módulo NPM o, o la metería dentro de otra librería. Bueno, tenemos múltiples librerías en, en ING de componentes para poder utilizar dependiendo también de las, de las funcionalidades ¿no? que, que se quieren cubrir. Entonces, bueno, pues lo metería en esa librería y, y de forma que otros compañeros pueden, pueden utilizarlo. También es cierto que para la mayoría de los componentes eh, comunes de la de, de ING Web, hay muchos equipos trabajando detrás, equipos no solamente de frontend, ¿no? equipos de usabilidad, de diseño, etcétera, que establecen cuáles son las guidelines de esos componentes, eh, deciden, ellos ven ya por adelantado qué componentes van a ser reutilizados, potencialmente reutilizados en, en múltiples funcionalidades, con lo cual a nosotros ya nos llega una idea bastante clara de si tenemos que coger un componente y, y, y hacerlo, eh, sacarlo fuera de, de nuestra funcionalidad o lo podemos dejar dentro. En cuanto a guías de Solid, eh, la verdad es que así me pilláis un poco, no, no sé decirte, un, no te podría poner un enlace de decir, bueno, pues esta guía está bien o no. no no sabría contestarte en este momento. Bueno, eso no pasa nada. Si en algún momento se te ocurre, ya nos pones un tweet. De todas maneras, y lo, pongo, lo pongo en tweet, lo puedo buscar y bueno, pues aquí podéis verlo. Vale. Perfecto, entonces. Bueno, pues ahora ya, muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, despedirte y sobre todo, todo lo, que, lo que les he dicho a los anteriores. Espero verte en otra edición aquí en Burgos personalmente. Sobre todo, además, para poderte dar. Eh, el paquetito que os vamos a hacer man, vamos que os vamos a mandar para poderos para poderoslo dar en directo. Veis aquí, aquí estas morcillitas, prefiero daros en directo que no mandaros los paquetes. Así que muchísimas, muchísimas gracias, gracias Manuel. Un placer. Gracias a ti.